pequeña en agua con, uno, con una bonita puntilla de hilo unas braguitas súper monas y bueno pues incluso los zapatitos también son de kit y Pon, ya sabéis que me encantan los zapatitos con lazos me vuelven loca <ríe> me gustan mucho y bueno también quería enseñaros este mono <ríe> me encantado hacerlo es súper bonito mira es una monada es un monito, lleva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 Vamos a hacer el mono, le vamos a hacer un mono de estos bonitos, a mí me, me gustan muchísimo Mirad, estos son delantero y espalda, de la parte de arriba, como veis no llega hasta la cintura Va a ir más o menos hasta debajo del pecho y Yo he adelantado aquí un poquito, lo que he hecho ha sido unir los hombros y coserlos cuatro veces la parte del forro y la parte del exterior una vez que ya lo tengo así cosido vamos a poner derecho con derecho y vamos a, a coser todo el contorno del cuello mirad, vamos a coserlo desde aquí vamos a dar la vuelta por todo el costado vamos a empezar a coser desde un, un costado de la espalda, vamos a subir, vamos a hacer todo el cuello, llegamos hasta el siguiente costado y llegamos hasta abajo, toda la parte de arriba y lo que son las dos sisas. En esta ocasión eh, nos, nos interesa esta parte interior. Yo ya la tengo aquí modificada porque me parecía muy cortita. Y lo que le hice, ¿veis? Fue un poquito más, más de sisa. Entonces, yo ya os lo dejaré marcado. Vamos a hacer la sisa que coseremos desde fuera de, de la costura. Daremos toda la vuelta y coseremos hasta el final. Y esta parte la haremos igual. Esto para la costura de la máquina de coser. Ahora vamos a hacer la parte del pantalón. Yo ya he adelantado aquí un trocito. Eh, he remallado la parte de abajo de del bajo del pantalón y le he puesto un dobladillo y una, una puntilla es muy pequeñita pero me apetecía ponerle algo blanco para romper un poco tanto cuadro y le he ubicado el, el bolsillito mirad qué mono esta parte la vamos a hacer igual cuando ubiquéis el bolsillo debemos tener precaución de ponerlo en esta posición los dos derechos y los dos bolsillos mirando cada uno hacia un lado porque el pantalón de este mono lleva mucho vuelo, entonces, como veis, no va justo hasta la mitad. Va un poquito más hacia atrás, para que al ponerlo y ponerle toda la parte de rizo de aquí arriba, como suele venirse hacia la parte de, de delante, que no nos quede muy hacia el, el culete. Eh, yo también os voy a dejar ubicado los bolsillos, para que vosotras no tengáis que estar midiendo ni nada. Y el bolsillo lo vamos a hacer de esta forma. Dejadme marcar aquí donde tengo este. Bueno, este tengo que bajarlo un centímetro. Después os lo dejaré todo bien puesto en el patrón. Pero en este, ¿veis? Tenía que dejar un centímetro de margen. Bueno, vamos a coger un trocito de tela... y vamos a poner doble el bolsillo vamos a dibujarlo aquí tengo que dejar el centímetro vosotras no ya os lo dejaré a vosotras totalmente reformado Vamos a coger aquí y vamos a bajarle un centímetro. Este bolsillo lo vamos a coser por la parte del revés. Lo vamos a coser desde un trocito más o menos aquí. Vamos a bajar, vamos a hacer toda esta línea, todo el contorno hasta aquí vamos a dejar este trocito abierto para darle la vuelta. Y una vez que ya lo tengamos dada la vuelta, lo que nos quedará será coserlo en la, en la misma medida que teníamos ya marcado. Así es que yo voy a hacerle el bolsillo, colocarlo, hacer el bajo, que ya lo tengo remallado, ponerle la puntilla en la parte de abajo y ya de paso vamos a unir los dos pantalones vamos a poner derecho con derecho esto cuando ya lo tengamos cosido lo vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser una parte de la zona que está redondeada y de la otra parte vamos a hacer de la zona redondeada hasta eh, como unos tres dedos más o menos la otra parte la vamos a dejar abierta para luego cuando la cosamos al delantero y a la espalda que nos quede abierto para para poder coser, para poderlo quitar y poner. Así es que yo me voy a la máquina con todo esto y con el cuerpo. Vamos a, a planchar nuestra ropita porque la plancha nos ayuda muchísimo en la costura. Voy a sacar mi plancha mi tabla y vamos a dar una planchadita bueno pues mientras coge temperatura la plancha le vamos a dar la vuelta al, al delantero vamos a a meter por aquí Pues este cuerpo ya una vez que está así planchadito lo que vamos a hacer va a ser unir los costados y lo vamos a hacer uniendo delantero, esta es la parte de delante y la parte de la espalda, un delantero con una espalda, de esta forma. Y el otro delantero con la espalda. Y ya de esta forma tendremos, ¿veis? El delantero y la espalda completamente embutido. Voy a la máquina de coser a hacer esto. Pues mirad, así nos queda veis toda la sisa cerradita los hombros y todas las costuras no me digas que no queda mono bueno pues yo ya he cosido el mono la parte de las piernecillas y le he cogido aquí un pespunte para hacer el, el rizo ya sabéis que a mí me gusta hacer la mitad y la otra mitad para que quede la misma cantidad en ambos lados por lo tanto, vamos a cogernos el centro del delantero. Le vamos a dar aquí un piquetillo. Y lo vamos a ubicar. Vamos a poner este. Lo vamos a poner justo en el centro. Aquí. Y ahora vamos a tirar del, del hilo. La parte de atrás de la costura yo le he puesto un dobladillo hacia adentro. Para que me quede un poquito más rematada la parte del culete. Vamos a traernos todo el tejido hacia el lateral y vamos a ponerlo a esta medida. Vamos a poner un alfiler, lo vamos a coser por dentro, porque vamos a dejar hoy la costura completamente embutida. Vamos a fijar el hilo y vamos a repartir el vuelo. Con todo esto colocaremos nuestro tejido y haremos igual con la otra media parte. Mirad, nos quedará así. Una vez que tengamos ya todo el tejido preparado, las dos telas bien unidas, vamos a pasar un pespunte a máquina solo por este lado de aquí. La parte de dentro del delantero y la espalda y la parte del mono, porque después vamos a darle la vuelta, le vamos a coger aquí un dobladillo y lo vamos a coser de esta forma a mano. Y así nos va a quedar muy rematado. Voy a la máquina y voy a pasar la parte interior. Recordad, solamente la parte del de pantaloncillo y una de las partes del delantero y las espaldas. Voy a la máquina. Pues ya está pasado a máquina. Mirad qué bonito queda. ¿Ves? Así queda súper, súper gracioso. Ahora vamos a hacerlo por la parte del interior. Vamos a cogernos aquí un dobladillo y lo vamos a ir cosiendo justo por donde tenemos el pespunte de que acabamos de hacer. El pespunte de unión. Y esto es que es muy, muy sencillo. Solo es Darle la vuelta y ir colocando para ahora darle la puntada. Esta parte la metemos y luego la doblamos. y dentro metemos la esquina Y ya lo tendríamos todo preparado para coser, ¿veis? Queda igual por el derecho que por el revés veis Queda perfecto Así que yo voy ahora a hacer una puntada escondida todo alrededor y enseguida vuelvo